Café alto, que estamos alto, me subí a la tarima y acabé con todo. Ponte show, que bajé con todo, aquí con el sencillo lo hagamos bacanón. Café alto, que estamos alto, me subí a la tarima y acabé con todo. Ponte show, que bajé con todo, aquí con el sencillo lo hagamos bacanón. Oye una gana bacana, ya tú sabes, eh, síganme en Facebook con Pedro Durán, también me siguen en Twitter, Pedro Durán también, y también me pueden buscar en Instagram, Pedro Michael, así que ya tú sabes mi gente, una gana bacana.